Sí, ahora sí, ya, ah, ah, uh, ah, uh, ya uh. voy al beat, ya, ah, ah, ya te en casa de Ruler Prim. Todo es un drama, ¿no? El mil de neu, así estamos, y uh. digo así, y digo así, ya, yeah. Comes. Videos a YouTube, todo es una ficción. 18 años sprint ya supería eso, pasen al speed y tres días de baixó A mí me en son a sentir la vuestra canción A mí la industria em la pela. me em preocupa me mamar en este chan Y es una pena que vos pergaos en debate estéril Mentre cuatro forren tocando y no soy Jimi Hendrix Ni idos ni colegas va, ni caducs ni perennes más Son equidistas para siempre Pensar en la bucha que yo a soles y, y sense, sense peles. como a front de batalla el se hueco. Tourists go home pero no si el guiri suck, yo. No es hipocresía, son es dinero. Pasen el 10 si no me acostume a tan de cabrón como a front de batalla el se juego Tourists go home pero no si el guiri suck, yo. No es hipocresía, son es dinero. Pasen el 10 si no me acostume. Si sienten a soles tienen drama. Si salen a malgu es un drama. Carreras, estrés, más trito, te es un drama. Farsa, queden comunistas, pero todos volen ser funcionarios. Todos pasan a la vida adulta. Y yo borracho en un bar de Benny. Y yo borracho en un bar de Benny. No es COVID, no drama. Pero encansé de escoprir panfleme de mi chavita Yuitan contra los elements Y de taparnos, perdonar la cara. Perdonar la cara. Uy la puxa, bañas cristales y yo a soles de mogudes existenciales Mira, es que chuchela la tegua forma de enfrentar yo de vacances a soles en pijama de andalusos y castellanos Drogatura, aguantar fins al final bel castellanés de Torrent a reventarte a barres en Valencia. cansado de aguantar tan de niñazo que te obliguen a usar el termeto yaco No sé si tendré en futuro pero mientras está, conspiren el del cuarto. Si si sol, soles, en drama. Si salen a malgu, es un drama. Dos carreras, tres más trito, es un drama. Si enrique en la vuestra cara, drama? Costo y drama? Costois a warma, al y calma. Que cara aguanta? ¿A esta farsa? Ya. Yeah. Pasa rola, graba. El club es un drama, dos carreras, tres matrítos, es un drama. Si Enrique en la vuestra cara ¡Qué drama. Con a y su arma al jurí y calma, ¿quién cara aguanta a qué esta farsa?